hola amigos cómo están mucho gusto mi nombre es ernesto tenorio soy de ica perú tierra del sol eterno como le decimos aquí y quiero comentarles mi experiencia como usuario activo de seminarios online que a propósito es muy buena les comento que yo conocí los negocios por internet a través de, del comercio electrónico de productos físicos es decir en la modalidad de dropshipping lamentablemente este negocio no cubría mis expectativas así que me puse a investigar y fue así que conocí a seminarios online como todo comienzo tuve miedo tuve dudas pero al final me decidí en ingresar inmediatamente me puse a trabajar y durante el primer mes ¿qué creen recuperé mi inversión y comencé a generar ganancias. Fue algo increíble. Lamentablemente, tuve que dejarlo hasta el mes de diciembre. Y fue en la última semana, el 31 de diciembre, que logré hacer 700 dólares. Y fue el momento decisivo para poder enfocarme netamente en seminarios online. De ahí hasta el mes de febrero de este año, he logrado hacer más de 5 mil dólares y todo con un trabajo netamente orgánico. Basado básicamente en trabajar en los grupos de Facebook, llamar la atención para poder llevar a las personas hacia mi WhatsApp y ahí generar confianza con videollamadas y reuniones de Zoom. Eso ha sido todo el trabajo y es lo que hago hasta ahora. Y mi meta ahora va a ser poder automatizar ese trabajo. Entonces, tú que me ves ahí, tú que me escuchas, te recomiendo que averigües sobre seminarios online y te des cuenta de todas las ventajas que te ofrece. Que definitivamente te puedo decir que va a ser la mejor inversión de tu vida. Y el momento para hacerlo es ahora. Ahora porque si lo dejas para después, ese después se vuelve una eternidad y nunca llega. Así que te recomiendo, toma acción ahora y no dejes pasar esa gran oportunidad de poder generar ingresos recurrentes residuales todos los meses. Y desde ya, muchos éxitos y bienvenido.